Reírse es fundamental para mantenerse saludable. Al reír segregamos endorfinas que ayudan a nuestro organismo. También ejercitamos y estimulamos la musculatura de nuestra cara, haciendo nuestra expresión más relajada. Reírnos ayuda a ver el lado divertido y positivo de la vida, aleja el miedo, nos da seguridad y ayuda a nuestras emociones. También nos ayuda a comunicarnos mejor con los demás. Trata de reír y sonreír más Trata de ser más feliz